Hola, qué tal, misferos, yo soy Cerecero, bienvenidos a este review de Ibrahimovic, este vikingo narizón de Suecia y de, de las islas eslovacas. Eh, vean nada más ahí qué números tiene impactante 95 de tiro, 90 de regate, 90 de físico. No tengo que decir nada, nada me quedo callado, 97 de fuerza. Vean los números, fuerza de tiro 97. Oh my god, oh my god, vean nada más los números de este jugador. Es un verdadero honor, un placer, un 85, vean todas las especialidades, los rasgos, eh, no puede ser como lo han puesto a Ibrahimovich. lástima que le quitaron las 5 estrellas de drible que estaba en el FIFA eh, pasado, pero vamos a ver qué tiene, qué nos ofrece, la fuerza de tiro por supuesto, los tiros largos, es una cosa súper efectiva pegarle con, con este brother, vean la colita de caballo, vean nomás ahí, la altura que tiene, la fuerza física, no se cae, quita a los rivales, dribla, eh, ¿qué, ¿qué puedo decir? No, no, no, es una cosa impactante este Zlatan Ibrahimovic. Eh, lo único malo, pues la posición táctica no le ayuda. Eh, a veces no se posiciona bien dentro del campo En los remates no entra al área Pero bueno, es una cosita pequeña en el pastel ¡Pum! ¡Welcome to my world! ven ahí como ¡Pum! Le pega Zlatan Es una bestia de verdad eh, Es un animal en el campo eh, El jugador realmente vea nada más los tiros de afuera del área Yo creo que de 10 entran 8 eh, Nunca, nunca había jugado con un delantero tan bueno eh, había jugado con Diego Costa en forma eh, Había jugado con un tipo de delanteros centros Excelentes, pero este tipo Lo hace todo eh, Realmente jugar con él es Sumamente divertido Le puedes pegar de cualquier lugar Vean aquí nomás, bolas eh, Bolas Vean desde dónde <ríe> Impacta la pelota eh, La capacidad de driblar Es un plus impactante No, no, no, no no puede ser Y de cabeza, vean nomás ¡Rar! Ahí en el ángulo eh, es un jugador que realmente el dinero que pagas por él eh, vale como 7 millones de, de, de monedas eh, en el juego. Eh, realmente lo vale cada uno de los pesos que, que le metas. Vean nomás dónde coloca la pelota. Quiero que vean esta repetición. Vean el brother. Yo voy, yo voy, yo voy y no llego. <risa> no, realmente es, es, es impresionante. Slatan, además de que hay de los amigos, tiene una gran fuerza eh, en los remates de volea. Le pega como Karate Kid. Vean ahí, ¡wow! Mr. Miyagi, gracias por, los, por las enseñanzas. ¡Tómala! Vean nomás ahí el remate de Slatan. Eh, yo considero que jugar con él, eh, pues realmente sí debe de ser eh, un delantero en punta solitario. Eh, me gusta jugar eh, con él en el centro del campo para de ahí eh, poder alimentar, poderle dar un pase muy bueno para. Para que resuelvan aquí las definiciones que hace. No, no, no. Realmente es una verdadera locura ahí la patada Karate Kid. Centros. Eh, cuando jugué con él, eh, con otro delantero al lado. No, no me gustó tanto como cuando lo jugué eh, Con él en punta Entonces creo que es un aspecto importante a considerar ven aquí la capacidad de driblar Uno, dos, ¿a dónde vas? Voy para allá, papá Y aquí alimentando a Xavi Hernández Que le dice, gracias, Slaren, gracias ven aquí se quita uno Vean <risa> el portero No la vio, la fuerza dijo ¡Ay! Se me fue la pelota Pero Realmente lo hace todo este jugador eh, No tengo palabras Para describir la alegría que es y el honor el poder tenerlo dentro de mi FIFA Ultimate Team. Vean, hasta los tiros libres ahí las coloca. Eh, una cosa impactante, mejor para mi gusto. Eh, no sé, eh, a lo mejor algunos me van a, a dar con todo ahí en, el, en, en los comentarios, pero me gustó mucho más... Eh, jugar con, con él Por ejemplo si me dices eh, Messi o Zlatan Yo me voy por Zlatan la verdad Ya he tenido la oportunidad de jugar con ellos Con los dos de hecho están en el mismo equipo ahorita eh, Pero este jugador realmente es bestial Lo que te ofrece Los resultados que da en la cancha eh, No hay palabras para describir Lo orgulloso que estoy de ti Zlatan Golazo Un golazo ahí pues bien, pero díganme qué quieren ver en este canal, qué reviews más hacemos eh, y recuérdenlo, jugándolo vikingo con una corona en la cabeza, con la vida.